Seguridad de empleo y sobre todo no echar mentiras. De este, pues, donde la... Tercer semana de campañas políticas y la guerra sucia no disminuye. Este domingo se verán las caras en el primer debate los candidatos El Truco, Américo y Arturo diez Gutiérrez. Podemos permitir que siga habiendo aspiraciones de gobiernos que quieran mantenerse. Encuestas van parejas, aunque El Truco aventaja un poco, seguido por Américo y Arturo Díez. Sea usted bienvenido a las noticias. No sé los problemas de la gente porque le han dado todo. Es un priista que se fue a Morena para no quedar... Muy bien. González Doria. Armando Galindo, amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, Inforradio 23TV, confiable en la noticia. Muchas gracias por acompañarnos unos minutos este día 19 de abril del 2022. De algo se va a enterar. Hoy salimos a la calle, como lo hicimos hace algunos días, a preguntarle a la gente qué espera de los candidatos, qué les piden a los candidatos ya en el tercer, tercer semana de las campañas políticas. González Doria. Bueno, pues ya es una ventaja que ahora no son seis, siete ocho candidatos, no. nada más tenemos tres hay que escucharlos pero sobre todo hay que escuchar a la gente ¿qué pide la gente? ¿qué quiere la gente? ¿qué comenta? ¿Qué comenta? vamos a ver algunos de los de los eh, ciudadanos que nos permitieron eh, la entrevista ¿qué le piden los candidatos? Bueno, pues a cualquiera de los candidatos que quede, ¿verdad? En, en, aquí en la en Ciudad Victoria, este pues, agua, porque donde, la colonia donde nosotros vivimos, en la peregrina, en lo que es allá, vamos a Molipas, este batallamos mucho por el agua, y más ahorita en tiempo de calor, ¿verdad? Que, este, de repente, a veces la copa o sea, no llega, a veces un día sí, dos días no, un día sí, y a veces pasan las pipas, pero como ahí quedamos en arroyos este, las pipas no quieren pasar por ahí, a veces por esas calles, o... Puedo repente más de ese, sí a la vuelta. Queremos, queremos que haya mejoras para el pueblo, pues estamos muy amolados y, y pues eh, ojalá y, y ahora eh, que nos muestren sus propuestas y, y, y para poder elegir el, la mejor opción. ¿Usted los conoce? Sí, al, al médico sí y a grupo también lo conozco y qué les pide a cada uno de ellos mire ahorita no hemos platicado directamente con él no no hemos hemos tratado vaya uh -huh. este, y, y pues nomás lo estamos viendo por ¿Y o, si lo tuviera oyeros. cerca qué le preguntaría qué le qué le comentaría a alguno de ellos como ciudadana pues que hagan obras para beneficio de todo el pueblo no nomás para unas cuantas gente usted conoce a alguno de ellos no. Bueno, ¿A más así cada, claro, pero personalmente. No ¿A ninguno? Decir, sí. Si los tuviera enfrente, ¿qué les pediría como ciudadana? El agua para Victoria. El agua, que es agua? muy importante. La seguridad. La, inse la, inseguridad la inseguridad también. La inseguridad. ¿Usted espera que cumplan? Pues quién sabe. <risa> ¿Tienen que cumplir? Me espero que sí. Espera que sí, muy bien. ¿Algo que quiera agregar antes de agradecerle? nada. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno González Doria, la gente con la que platicamos va a ver un poquito más adelante, traemos todavía más gentes que platicaron pues los temas son la seguridad, el empleo y Victoria, el problema del agua potable es lo que le dijeron los candidatos y que no echen mentiras y van a cumplir que cumplan Así es, estaba viendo unos espectaculares, por ejemplo del truco que dice para Victoria, agua y empleo, ojo no dice acueducto porque hoy en día ese proyecto del acueducto queda ya totalmente eh, fuera de plan, porque depende de la cantidad de agua de un vaso lacustre. Pero será para otra ocasión, ¿no? no, no para, queda, para otra, no, no otra ocasión. Descartado, ¿no? Ahorita lo que tienen Ahora. que hacer es echar a funcionar el eh, acuaférico, que son tubos vacíos no hay agua, que costaron trescientos. No ah, porque no hay el proyecto, agua. el proyecto es perforar la falda de la sierra para alcanzar los canales de agua del polo. O sea, Así no depender llaman. de la presa ya. No, ya no, no. Pues, es, pues la sí. presa ya está al 30% Bueno, pues es histórico ahorita, pero van a llegar las lluvias, pueden llegar más. Y adelante? si no y si no... No, bueno, bueno, pues, pues tampoco la esperanza, no esperábamos, no, Yo no bonito en Victoria. Ayer, ¿no? sí. Por eso, entonces... Pero bueno, el, el, si el, sí. el proyecto más económico y más efectivo en este momento es perforar la falda de la sierra, nada más que hay que indemnizar a los propietarios de esos terrenos. Bueno, el, el otro tema dijo, pues queremos seguridad, señor, mucha seguridad, porque hay lugares donde no se vive, tranquilo, este, este, esta foto también está muy buena, porque la gente anda un poco desorientada en el tema de los programas sociales, asegura la gente que tiene que votar por, por un candidato, pues no lo voy a decir, pero todo el mundo lo sabe, si no, pues se les quita el, el apoyo que les manda la federación, no el gobernador, no el presidente de la república, que quede claro esto, Doria, es dinero, de nosotros de los impuestos que los gobiernos federal a través de 12 años han sido ya un decreto que se le apoya a la gente, pero ahora pues lo han agarrado para ellos mismos electoralmente, ¿no? ¿Sí? Ya sabes quién. Sí, pero eso como ya está establecido en la Constitución no se puede modificar, quede quien quede. Entonces, eso no debe ser un motivo de preocupación para tomar una buena decisión de un voto consensado, que esté bien pensado, porque, por ejemplo, Victoria necesita modernizarse y llegar a los niveles de otras capitales. Y por algo hay que empezar. No se va a hacer en seis años, pero sí en seis años puede cambiar con vías rápidas eh, lo que le llaman eh, libramientos, las jorobas y todo lo demás Bueno, el empleo también es muy importante, sin lugar a dudas Uno de los temas principales de la gente, dame seguridad y dame empleo Y creo que es el camino al desarrollo, cuidado con el tema de la inseguridad de Que mucha gente la vi en la calle, mucha gente te lo platica Doria Pero no quiere aparecer en la entrevista pero no, señor, pues queremos que estemos tranquilos, quiero andar en la calle, calmadito, tranquilo, que la familia salga, que uno pueda hacer sus actividades, y es un tema que la gente, bueno, lo grabo, no, no, no, pero yo sí quiero que me den seguridad. Lo grave es que nos y vayamos está, para atrás, Armando. Y que no nos equivoquemos, ¿eh? porque no, de repente no, no, no, no, no, no, Hay estados de la república que están viviendo situaciones, pero de, de terror, con el tema de la inseguridad, el, el, el desempleo, los malos gobiernos, cuidado con eso, González, Entonces, hay que tener mucho cuidado, el el próximo 5 de junio, ¿a quién, ¿a quién le vamos a dar el voto? Necesitamos un gobernador con los pantalones cuidado, bien puestos. Cuidado. ¿Están dispuestos a enfrentar eh, a, a las mafias? Eh, no, es que de, está, y de, las mafias, y la seguridad, y el empleo, y el desarrollo económico, y todo lo que representa manejar un estado, eh, no es cualquier cosa. Eh. Se necesitan no, pantalones no, bien no, puestos. No nos vayamos no a No mensajitos, ni ni ver ni, ni, ni borrea, ¿eh? ahí por ahí hay una, una foto donde dice que hay estados donde votaron por, porque votaron en contra y están arrepentidos, eh, Puebla, algunos de Puebla exactamente, exactamente Puebla, Zacatecas, Zacatecas, Durango, sí, Durango sí, Veracruz, sí Caray, cuidado, eh, cuidado bueno. con, este, con este tema. Bueno, ¿cómo van las campañas políticas que han hecho en las últimas horas? ¿Cómo van las famosas encuestas que eh, se están dando a conocer? Aunque son fotografías del momento, si sí nos van dando más o menos una un, un, un idea de cómo van. Mira, esta es la última que se ha publicado. Hay varias, desde luego, también ahorita la vamos a platicar. Esta la están publicando por el lado de la campaña Va por México, que es la del truco. Pues mira, esta es la más real que yo he visto. Porque luego de pronto pues ponen Arturo Diez Gutiérrez con el 60%, pues eso nadie se los cree. Luego de pronto eh, cambian conforme la simpatía y la conveniencia, eso no es correcto. Bueno. Pero una, una encuesta bien realizada, bien tomada, ciudad por ciudad, municipio por municipio, es esta. Bueno, esta encuestadora coloca eh, punto mx coloca a César Verástigui a la cabeza de las preferencias con un 45% la preferencia por el truco, que es el candidato de la Alianza PAN PRI PRD. Si las elecciones fueran hoy, se ubica con un 45% Américo Villarreal de la coalición Morena, P Partido Verde y PT. Baja segundo lugar con un 39.5% de la intención del voto, mientras que Arturo Diez se mantiene en el tercer sitio con un 5.7%, el porcentaje de indecisos es de 11.6%, con lo que muestra pues una tendencia sobre todo a la baja. Estos resultados desde luego se llevaron a cabo en municipios como Laredo, que le dan ventaja al truco, fíjate, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Madero, El Mante y González. En el resto de los municipios, desde luego, el candidato de la alianza va por Tamaulipas, ha logrado pues disminuir sus porcentajes. El lunes tuvimos una conferencia de prensa con Américo Villarreal y también habló del tema, pero él dice que va 2-1 arriba. Pues bueno, eso es estrategia y hay que tener eh, diferentes percepciones, es válido. Pero miren, miren, ¿dónde está la clave? Escuchen, ¿qué ofrecen? No eh, cosas superfluas como una democracia, es correcto, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es eh, una esperanza, sí, sí el, correcto, el, pero sí, ¿cómo? ¿El cómo? ¿El cómo? Sí, ese, ese, ¿El cómo lo va a hacer? Porque ofrecer es bien fácil. Ah, no. no pues yo sí. te cómo lo vas a hacer, cómo vas a mejorar la seguridad, qué plan traes, cómo le vas a hacer, cómo le vas a hacer para, que para generar empleos. No, pues más empleos, más seguridad, mejor esto. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el tema? Sí. Y, y, y eso, a mí no me alienta que diga vamos a tener un estado este, austero, austero. ¿Por qué? Necesitamos un Estado bollante, progresista, que Victoria convierta sus calles en vías rápidas. Ya hay un proyecto de un desnivel frente a la Procuraduría. Otro proyecto de un desnivel frente a Liverpool. Un proyecto de desnivel frente al hotel Stay Antes Holiday Inn y avenidas rápidas. ¿Para qué? Para modernizar a Victoria con una estructura de semáforos totalmente computarizados y modernos, ya hay ese proyecto de uno de los candidatos. Esas sí se las creo. Sí, claro, pero si que... a mí me dicen, no, pues es que pérense que vamos a ver y que, pues no tienen amigos allá en México que puedan mandar la lana. Pues no hay. Ah, pues, bueno, sí, amigos, bueno. Pero, no lana. pero no mandan nada. Vamos a escuchar parte de lo que han dicho los candidatos. Empezamos con el truco en el Mante. Fíjate que en esa región de allá está dando soluciones también al problema del agua. Sí. Vamos a ver qué es lo que dijo y ahorita vamos con amigos. 15 mil lo aplaudieron ayer en el Mante. Pues ahí está, le está diciendo que va a traer el agua para esta región del Mante, González, Aldama, toda esta región que es, por cierto, ganadera 100% y agricultura. Pero el agua para consumo, dice el candidato, está el cenote El Zacatón, que es uno de los mundialmente reconocidos y que no está explorado por nadie, ni por la NASA han logrado. Pero está diciendo que es una propuesta que él trae para solucionar ese problema. Pues no sí, propuesta. esa es la idea, propuestas, entonces ya los escucha y, va y uno valora si es factible o no. A mí no me convence una fotografía con papá, mamá, los niños, los nietecitos, no, a mí no. A mí me convence la oferta política real. Y a mí me convence lo que diga el candidato, no lo que diga el delegado, el presidente del partido, la esposa de fulanito, el hijo de fulanito. Yo no voy a votar ni por los hijos ni por la familia. Voy a votar por el candidato. Eso es lo que me convence. Ya hay que madurar. Tenemos que madurar. ¿Cuál es la oferta política? Porque siempre nos vamos con las ofertas imposibles y ahí está. A ver... Ya es tiempo de sentar a todos los alcaldes, Armando, ya pasaron siete meses de los alcaldes de los 43 municipios, ¿cómo van? ¿Cumplieron? ¿Están cumpliendo con lo que dijeron? Con el agua, con la recolección de basura, pavimento, bacheo, alumbrado, todo lo que es parte de los servicios públicos, ¿están cumpliendo? Bueno, bueno. Vamos a esperar como quiera, el otro candidato, Américo Villarreal Anaya, que es desde luego candidato de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pues ha recorrido gran parte también de la geografía tamaulipeca, aquí en Victoria tuvo una conferencia de prensa y sobre todo destacó que va a presentar una denuncia en contra del PRD por uso de documentos falsos. ¿Te acuerdas que hace días el PRD ofreció una conferencia para acusarlo de una supuesta investigación en los Estados Unidos por el Ajá. tema de los Carmona, bueno, pues dijo que no hay evidencias absolutamente ninguna, que todo es una falsedad, y entonces dice que va a contrademandar al partido de la Revolución Democrática, que ha utilizado todo esto con mentiras, calumnias para atacarlo, ...para denostar a través de una desesperada guerra sucia... ...que le llama el candidato Américo Américo Villarreal Anaya. Han dado por algunas regiones de la zona centro... ...vamos a escuchar qué es lo que ha dicho en sus recorridos... ...este candidato también, el doctor Américo Villarreal Anaya. Y por eso nos dice nuestro compañero... ...aquí en Padilla, que está amenazado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos permitir que siga habiendo aspiraciones de gobiernos que quieran mantenerse con esa continuidad en base al chantaje, la amenaza, el amedrentamiento, la fuerza, a ultranza. Esos problemas nos no lo crearon ellos. La inseguridad, la falta de oportunidades de trabajo y bien pagados, la oportunidad de que nuestra juventud tenga espacios para educarse, para poderse formar y tener carreras que sean útiles, a los problemas que les va a tocar enfrentar. Esos gobiernos ya no los queremos. Y por eso les pregunto aquí a nuestros amigos y amigas de Padilla que si se puede transformar Tamaulipas. Pues ahí andan los candidatos, son los, los dos punteros, aunque dicen lo otro candidato que es el José pues es no, que, enturo, pues, bueno, que hay, bueno, claro, es válido. Que va en segundo lugar, ya. es válido, <risa> sí, es pues, válido, pues, es válido, es válido, pero sí es importante que lo que se ofrezca llegando se cumpla. Ah, y yo insisto, Armando, en que las campañas son para escuchar, para meditar, para razonar. No puede ser un motivo de que tú te pelees conmigo o yo contigo... ...porque no coincidimos con no. nuestra óptica. Dejarse de hablar, Doria. Oye, se Las familias andan les... peleadas ya también. Y en las redes sociales hemos visto muchos que no se hablan. Porque no. tú le apuestas a uno y que yo le voy al otro y que... No se hablan, no. no. Ahora, no anden haciendo cosas que dividan. Por ejemplo, hay personas que andan en una campaña o en otra... ...ya andan ofreciendo trabajo... ...pues de parte de quién, fregados... Es que eso, ¿no? tú, tú, ...tú vas a ser la gobernadora... ...entonces por qué andas acomodando gente... ...tú vas a ser gobernador... ...entonces por qué andas acomodando gente... Cállense la boca, no dividan, escuchen. Vamos a dejar que las campañas sigan, claro, cursos, claro. sigan corriendo y pues ojalá volvemos a lo mismo, que escuchemos qué es lo que están prometiendo. El caso de Arturo Díez Gutiérrez, lo último que sabemos de él, bueno es que estuvo en Matamoros, dijo el candidato, quien lastime una mujer se mete con todo el gobierno del estado. Arturo Díez anuncia también la creación de una procuraduría para la mujer, es lo que ha dicho en estos momentos en una gira de trabajo que ha llevado a cabo este candidato y se ha reunido con las mujeres, sobre todo para ponerles mayor atención a la seguridad de las mujeres en todo el estado de Tamaulipas. Arturo Diego Gutiérrez, él es el candidato de Movimiento Ciudadano y su lema es que van a comenzar de cero. Sí. Que no hay. Pues. Es, ¿No como, de, es como decir: yo no tengo pasado yo no tengo historia yo no tengo ¿Tiene? Bueno, pues entonces, no, mira, 50 millones los estrategas publicitarios no, no. les fallan, por ejemplo mira, lo están metiendo en problemas porque sus spots, sus anuncios es para enlodar la vida del otro y quitarle todo mérito no, y luego no, a no. veces hasta con calumnias sí, no, ¿No se vale eso sí. Armando sí la verdad es que los últimos dos videos ahorita los pasamos pero no, no, no lo dejamos correr porque a veces son insultos no, no insulto. se trata tampoco de eso no. se trata de que sean campañas que usted y yo los ciudadanos le entendamos y que no nos veamos por el escándalo. Américo, a, a el doctor Américo Villarreal merece todo respeto, nuestro respeto, respeto pero respeto. lo mismo el ingeniero César Augusto, y lo mismo, y lo, Arturo, lo, lo no mismo. pero voy a voy a ganar un voto diciendo que este no vale, que sí, este es un sinvergüenza, que este notisto, y calumniándolo. No tiene y, Oye, tiene y en el ámbito religioso dice... La, la palabra, fíjate hermano, fíjate, tu, no eh. levantes falsos testimonios, uh. es parte de los mandamientos de pecado mortal. Bueno, para el que cree, eso es importante, el que sí, claro, tiene fe, claro, claro. no levantes falsos testimonios ni mentiras. Por eso nosotros los comunicadores tenemos que retratar lo que vemos. Aunque se enoje mucha gente. Sí se enoja, claro. dicen cosas y todo. Bueno, están, están diciendo que, es? que, que, que nos paga fulano y que nos paga mangano. Nada más lejos de la realidad. Nosotros queremos hacer una comunicación Gloria, real. Gloria, pero los medios viven de publicidad, no es que te paguen, es que te vendes publicidad. Todos los negocios tienen que tener una entrada no. y tienen que tener una salida. Todos. Todo mundo trabaja para algo, así trabajamos nosotros, sí. así trabajan los medios de comunicación, pero hay gente que no entiende absolutamente nada, y a la hora que uno diga alguna palabra que no les guste o critiquemos a alguien, que es evidente que ahí está, como salir a la calle y ver lo que sigue diciendo la gente. A ver, la misma gente que critique lo que dice la gente, vamos al otro sondeo que tenemos por ahí preparado también. ¿Qué quiere? Ándale, ándale. la gente caray, o sea, vamos, vamos, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Qué espera, amigo, de los candidatos que ya andan levantando la mano para ser gobernador y que andan en campaña como ciudadano? ¿Qué esperamos nosotros? Este, pues que cumplan lo que, lo que se vienen diciendo, haciendo. Si este, no sea nada más este, solo palabras. Y pues, pues, este, pues ya no, este. ya no. Ya estamos. Este, ¿cómo le diré? Ya no creemos, ¿verdad? Claro que nada de han dicho como quien dice pues sí no nos han dicho es más que solo mentiras no no vemos nada ni un cambio nada y estamos pues, en el peor que antes ya Ajá. tú conoces alguno de ellos o sea, algún evento ha sido o algo no, no sé. tampoco no si lo tuvieras enfrente alguno qué le pedirías sino más así que te, que te preocupe a ti que pues cumplan lo que prometen lo es, que todo. Que Ajá, es todo algo quieras agregar antes de agradecerte gracias amigo. ¿Qué le pides a los candidatos que andan buscando el cargo de gobernador como joven? Pues ahorita que haya más empleos y, y más seguridad en la ciudad. ¿Estaba ¿Está complicado el tema este? Sí, ahorita está, está complicado. ¿Tú confías que van a cumplir? Pues esperemos que sí, esperemos que cumplan lo que prometen. ¿Tú los conoces alguno de ellos? Eh, no, no o sé, sea, sí, sé sí, que hay una no sombra, pero sí, no, no los conozco. Bien, bien. ¿Lo, lo, ¿Los has visto en, el, en, el, en un evento o algo así? Sí, sí, sí el evento, en el evento sí los he visto. ¿Como joven, como joven, qué te preocupa a ti? Como joven, tu, pri, tu una prioridad nada más. Pues... nada más de empleo. De... Está, está complicado. Sí, porque... Sí. ¿Algo que quieras agregar, antes de agradecerte? No, pues, hay mucho... que... Que hagan todo lo que prometen, va y esperemos que cumplan. ¿Qué le pide, amigos los candidatos que quieren ser gobernador? Que andan prometiendo pues, muchas cosas. Bueno, pues lo que les pedimos son mejores empleos, este, mejores salarios sobre todo y, y lo que son... O sea, hemos visto mucho problema en la, en la pavimentación de las calles, por ejemplo. Este, los que tienen vehículos pues, también ven este, afectados sí, claro. por, por, por estas imperfecciones en las calles. Este, que también nos generan un costo Bastante. y este y bueno pues sobre todo seguridad que es lo que lo que pedimos sobre todo y que cumplan usted que cumplan cada uno de ellos ¿usted los conoce alguno de ellos? Pues los, bueno, ha visto? los he visto los he escuchado este yo creo que lo que queremos es escuchar este propuestas y no pues que estén echando este guerra Tierra, es. ¿verdad? Es, este, es lo que queremos, este, y que cumplan sobre todo con, con toda la población. Con lo que prometen. Así es. Algo que quiere agregar antes de agradecerle. No pues eh, invitamos a votar nada más a la gente para que hagan valer nuestro voto. Los votos. Sí, Así es. Bueno, eh, algunos, algunos de los temas aquí González Doria es que nos dicen que aparece mucha publicidad del truco. Lo que pasa es que los de Américo mandan poca publicidad. O sea, mandan el boletín y mandan una fotito y de vez en cuando nos mandan un video. Y hay que adivinar a dónde van a ir, qué están y, haciendo. Digo, pues digo, adivinos no somos. ¿Por qué? Pues... M mándenos más y le vamos no, a meter No todo. quieren a cierta gente. Entonces, ah, no nos han inventado. El caso de Arturo, Arturo, Arturo diez también, nos mandan un boletín y mandan tres, cuatro fotografías y es todo lo que tenemos. No mandan la agenda, ¿eh? Y, y entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? O sea, pues, tenemos que llenar también con imágenes para que no esté todo el rato viéndonos a nosotros. Y algunos comentarios ahí de que, que, que nos pagan y pues, los vamos a ignorar, ya sabemos de dónde vienen, también nosotros tenemos que nos investiguen a ellos, estas personas en el sentido de quiénes son y la mayoría pues son gente que son voces que le llaman no, pues sí, vamos no vamos a caer en el eh, juego no vamos a caer en el juego entonces viven, en, viven eh, están llenos no. de amargura sí, no. porque no pueden comprobar nada porque no es verdad no, lo pues, que dicen no, son y, calumniosos y vuelven bueno, o a lo mismo vuelven a caer a veces en las agresiones sí, en lo sí. que dicen o sea pues sí. por estupideces. porque no tienen valor pasar, a... no son nadie en pues la son vida y no han podido hacer nada en la vida para aquella gente que en verdad dan la cara y ponen su cara y ponen su, su, sus datos, a ellos con mucho gusto los atendemos, pero hay mucha gente, muchos bots que son pagados, son granjas de bots que alguien nos maneja para poder ayudar, agredir y decir cosas, ahí le paramos. Eh, González Doria, antes de irnos, bueno, queda, queda el tema. Este domingo, el primer debate que se va a dar a conocer ya es el domingo 24 a las 19 horas, lo organiza el Instituto Electoral de Tamaulipas, va a ser a las 19 horas, va a ser transmitido por redes sociales, desde luego nosotros lo vamos a transmitir, es un buen debate, se van a ver las caras, está confirmado ya, por el Instituto Electoral de Tamaulipas, por escrito que van a acudir los tres candidatos, Américo, El Truco y Arturo Diez Gutiérrez. Está Va a bien. ser interesante saber qué propuestas hay, Ajá. tema de la seguridad, desarrollo económico, el empleo y la salud, a ver qué es lo que nos dicen. Sí, este cómo programa? perciben ellos los problemas que estamos viviendo y cómo podemos avanzar en el estado de Tamaulipas, porque hay mucho por hacer, si en la seguridad pública se ha avanzado, sí, pero falta mucho por hacer, mucho, sí, el vamos. turismo se ha avanzado, sí, va, va, va a ser, falta mucho por hacer. Va a estar hacer. interesante. Ojalá lo y yo lo podamos ver y poderlo platicar el próximo lunes sobre este interesante primer debate, son dos, vendrá otro más adelante, pero en el primero nos vamos a dar cuenta qué y qué es lo que trae cada uno de los candidatos en algunos temas que hoy, la verdad, no lo decimos nosotros, lo dice la gente en la calle cuando hacemos estas encuestas que con mucho gusto las publicamos. Antes de irnos, González Doria, se acabaron las vacaciones, bueno, para algunos, todavía hasta este domingo continúan las vacaciones, pero fue una afluencia buena en las playas. Los Creo, eh, eh, lo que yo vi, Armando, es que pocas veces... ¿Se han congestionado las carreteras Oye, sí. en Tamaulipas? Dos años sin venir la gente por sí, aquí por lo de la pandemia, sí. se dejaron venir de todos lados. Lo que nos pone en alerta de que necesitamos autopistas porque Tamaulipas no tiene autopistas. No, ni las va a tener, ¿no? bueno, quién sabe. Pues porque bueno, no vamos a ver, dinero. vamos a ver. El último gobernador que hizo algo por las carreteras de Tamaulipas y creo que ha sido el único, fue Cavazos Lerma. Sí, sí. Punto. Sí, sí. Esa ampliación que vivimos en las carreteras, las hizo Cavazos Lerma en su gobierno, y autopistas, pues no, está un poco. La rumbo nuevo. Bueno, pues, pues, muy, hablaban de un millón novecientos, casi dos millones de personas que visitaron algún centro turístico, el 70 por ochenta, fue en las playas de Tamaulipas. De y Berlín. lo lamentable, Armando, ¿Eh? los accidentes. 86 personas fueron a dar a los hospitales lamentable. por accidentes, lamentablemente, en, en choques, volcaduras, etcétera. Bueno, pues vamos, Gonzalo Gloria. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Gerardo Tobar, eh, a Paco Galindo y a los que hacen posible esta transmisión. Queremos que usted esté informado, usted tiene derecho a saber, pero lo más importante es que usted tiene derecho a saber la verdad. No se apasione ni se llene el corazón con las mentiras. No. La verdad es la que vale. Y no se amargue tampoco, hombre. No de, de, de estar ahí. A, a, a, vote porque usted quiere y punto, hombre. Pues ya. ¿No? Vámonos, muchas gracias a todos. Hasta luego.